Sí. Yo voy a hablar un poco de, del objetivo que tiene el proyecto EducaBot. EducaBot es un robot enfocado a la educación, sobre todo. Eh, básicamente, pues esto ya la terminación de dos fases, principalmente eh, se puede hacer pensando también en la educación, pues se puede hacer en, en dos cursos diferentes, en donde tenga un una primera fase que veremos ahora que corresponde solamente a lo que sería un robot autónomo pero de forma secuencial, donde va a tener solamente la parte de tracción que va a hacer los motores y la parte de programación como una introducción a la robótica. Y después una segunda fase en donde vamos a tener eh, la placa de sensores y la placa de conexionado con la placa de vino que se encuentra en la parte inferior. Eh, la característica que tiene la plataforma robótica eh, es que está basada en Arduino, sobre todo en la modularidad de los elementos, para poder desempeñar diferentes desafíos según las pruebas, si sea un simple explorador que se va moviendo por un recinto o que sea un seguidor de línea, en lo básico, pero se puede avanzar más, ya como veremos, según los sensores que se vayan eh, utilizando. Otra de las características es que hay que utilizar <coughs> materiales de fáciles de trabajar para los chavales, para alumnos, que están enfocados sobre todo a la etapa de secundaria, de 12 a 16 años. Y los componentes que sean bastante fáciles de conseguir a través de las tiendas de electrónica, no solamente en Madrid, sino que muchas veces el simple hecho de un final de carrera tarda un par de semanas y se agota y se agota y, y ya hay que, hay que esperar dos o tres semanas para reponer la asistencia en las tiendas de componentes, en algunas provincias. Entonces la primera etapa, o la primera eh, fase, o eh, el primer paso en donde se puede aplicar el Educabur, seguramente en tercero de secundaria, donde el alumno ya pues tiene unos conocimientos de, de funcionamiento del motor eléctrico, y a partir de ahí pues eh, añadir la tarjeta de control y un primer eh, contacto con lo que es el entorno de programación de Arduino me imagino que hace falta explicarlo eh, los motores que se utilizan se pueden utilizar motores de corriente continua mmm, con una reductora en el caso, este, sobre todo, me hicieron pues, hincapié sobre todo eh, que esto es lo que más utilizan ellos en el aula de, de tecnología, son este tipo de de motores con reductoras, no hay otros que son totalmente metálicos ¿eh? son más baratos que estos y porque le da la posibilidad de, de montarlo y hacer la configuración y también puede entrar dentro de lo que es la mecánica de la, de la aplicación que tiene la reductora con diferentes configuraciones de, de las ruedas dentadas. ¿eh? pero tiene un inconveniente, que los motores de corriente continua pues, hay que poner la electrónica de control es decir, un L293, como mínimo, para poder controlarlo con, con Arduino y con la programadora. Yo la solución que le propongo a ellos es los motores de rotación continua, donde ya la electrónica la lleva incorporada y, y utilizando la modulación por anchura de pulso y la librería Servo de, de Arduino, pues ya prácticamente lo que era eh, la construcción de robots es muy rápida, eh, bastante eh, con pocos elementos, un número reducido de elementos y ya la tarea se centraría sobre todo en cargar y descargar el programa con un programa de muestra para ir cambiando las diferentes secuencias que tiene eh, el movimiento del robot. Es decir, un primer contacto con lo que sería la plataforma mmm, robótica para posteriormente pasar ya a una segunda fase que seguramente, esto ya sería por el mismo curso si es que se puede hacer o <coughs> llevarlo a, a otro curso entonces aquí tenéis aquí vemos el, la fotografía de, de robot donde solamente tenemos arduino, los motores y la placa para conectar los, eh, los motores de rotación continua en la salida que tiene por modulación de anchura de pulso. La construcción, pues, ahí vemos un, unos soportes, la idea que ya me dieron los profesores de tecnología, pues simplemente con un ángulo de aluminio, con un la tira angular de aluminio pues los soportes para los servomotores pues se puede hacer la plataforma que va a soportar eh, los motores y lo que es la tarjeta de control pues puede ser de PVC, de madera tabletas finas algo que sea ligero pero resistente sobre todo eh, las ruedas pues simplemente con una buena taladradora, estresadora y se puede sacar de, de madera o de PVC, como está aquí, metacrilato. Y los componentes, pues bastante sencillos: las tira de pine con su conector de alimentación y su interruptor para la alimentación. Entonces, de en una forma rápida, sencilla, podemos construir el robot de, de A esto, sobre todo, cuando ya vieron que, que era un poco trabajoso tener que cambiar la secuencia de los, de los movimientos y todo, era un poco atractivo. Pues lo único que incorporé pues la idea es coger un mando a distancia, eh, para que descifrara los códigos de los mandos a distancia, sobre todo de la marca Sony, que es la más fácil que, que puede resultar. Y a partir de ahí, con un receptor de infrarrojo de 36 kHz, pues iba a la su rutina y según el código de la tecla que se ha pulsado, pues hacía los movimientos de, de la plataforma robótica hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha incluso aumentar y disminuir la velocidad. ¿Sí? ¿Se ya en la siguiente fase ya incorpora eh, la plataforma robótica, la plataforma, además de los motores, la tarjeta de control que controla con motores, para hacer un, una trayectoria, pues esa la podemos corregir con rendizadores. Los sensores que, en, que le, va, le va a permitir a la plataforma pues, bien, que interactúa bien, con el entorno bien, y tiene capacidad bien. de, de o sea, acción bien, ante en el caso de los finales de carrera un contacto físico bien, claro, y los infrarrojos para seguimiento ahí. de líneas. Aquí el circuito electrónico que nos permite saber si hemos tocado un nuevo o no a través de una válvula de MIS pues le damos la información al microprocesador sobre todo por estabilizar la señal de una manera más, más correcta que no haya las vibraciones mecánicas sobre todo para evitarlas o que se puede conectar directamente no hay ningún problema. Y esto sería el resultado final de la segunda fase. Pues vemos aquí las placas, que tenemos las placas de los sensores. Aquí en esta placa, eh, en vez de tener mm, dos, tiene cuatro. las más posibilidades. Entonces, lo que ocurre es que requiere mucho más tiempo. Entonces en el curso de formación que, que hicimos, lo reduje. A, a dos sensores de infrarrojo y a dos finales de carrera. Sobre todo para que nos diera tiempo a terminar eh, los 10 robots que construimos el curso pasado. ¿Mm? Y ya los resultados, pues ya no son tan inmediatos, hay que trabajar más la programación. Y... Pero aquello, la característica que tiene la tecnología es que de tercero a cuarto, en cuarto solamente lo realizan gente que la ha cogido como voluntario. Es decir, entre comillas, puede ser que gente que tenga más interés o que gente que no quiera estudiar tanto en este sentido. Y ahí sobre todo pues, se puede trabajar con, con este tipo de robots. Pero esto ya no se ha quedado solamente limitado a la construcción de, de un robot. Eh, el hecho ya de conocer a la controladora ha permitido que se lo aplique a cualquier otro tipo de proyecto. Cualquier tipo de proyecto, como puede ser una, la apertura y cierre de una puerta automática, eh, como puede ser la entrada y control de un parque, y cualquier proyecto que se realiza en tecnología, pues a través de las controladora le da un, una flexibilidad mucho mayor que tenía antes haciéndolo con componentes discretos con los transductores o con los relés, le da una mayor flexibilidad. Entonces esta es la idea que, que tiene eh, el proyecto y el proyecto lo que tiene, sobre todo, la finalidad los dos años que está llevando en la provincia de Albacete a través del Centro de centros profesores es eh, Da unos recursos al profesorado pues, para que tenga una flexibilidad a la hora de diseñar proyectos técnicos. ¿Mm? a controlar los proyectos técnicos a un nivel de cuarto y primero bachillerato, pues les permite eh, alcanzar mayor flexibilidad. Que tengan más motivación los, los alumnos y un objetivo que, sobre todo, Intento llevar a cabo a través del Parque Tecnológico y a través de la Universidad es organizar concursos a nivel provincial. Eso todavía no, no ha llegado el momento y, y por ahora lo único que eh, he llegado a realizar, y sobre todo con los grupos que yo he tenido, es participar en ferias de la ciencia. En ferias de la ciencia pues se lleva en este tipo de construcciones. También un, un radar, lo que es a través del sensor de ultrasonido pues detecta el paso de un objeto que se está moviendo y puede medir la velocidad de, de ese objeto. Es si decir, se toma la distancia en un momento en que pasa, transcurre un tiempo y se toma a través la distancia y ahí se aplica lo que es la fórmula de la velocidad. Esto nos permite también hacerlo Y... Toda esta información, pues, eh, está en, en una plataforma, es decir, una página. Voy a un poquito. Está en la página del, del Centro de Profesores de Arbacete y en la parte científico-tecnológica pues hay eh, un acceso a, la, a control y robótica y ahí pues, está todo el material que se ha elaborado para este curso de formación Quito, como ejemplo, pues eh, ponía... Esto, esto sería el primero, El primero y después también tenemos aquí sí, sí, sí, sí, sí. tiempo, el abierto, y toda esta información, luego también tenía el, el, el programa con, el internet. Sería el fundamento que tiene la calidad. Bueno, y este es el resultado: este es del curso pasado. Y este es. Ya. Ya? No, no, no, no, no, no, no. Bueno, pues está en definitiva el proyecto Educador. Y yo creo que mientras me mantenga el profesorado solicitando el curso, pues estaremos allí intentando <coughs> extender la Arduino para, como aplicación para llamar que para la robótica, también con el interés de control. De, de proyectos eh, con, con una placa programable y darle bastante flexibilidad a todo tipo de proyectos tecnológicos que, que se puedan. Posibilidades que tiene Educador, pues por el diseño que tiene modular, es incorporarle otro tipo de sensores, pues, sensores de infrarrojos de distancia para la prueba de laberinto y. Entre, entre las muchas que se pueden hacer también sensor de ultrasonido pues para realizar desplazamientos y poder moverse a una distancia determinada sobre todo porque uno de los modelos uno de los modelos de referencia que tenemos para seguir construyendo cosas es el lego ¿no? que todo el mundo conocéis Este, este robot está construido aquí. Ya tenemos encima de la mesa 400 euros, por lo menos. ¿no? Uh -huh. Tenemos 400 euros, y, y una de las cosas es que podemos, pues aquí simplemente el hecho: pues cuando toca, pues buscamos imitación a, a robots comerciales bueno, por la parte de abajo tiene el sensor de infrarrojo, que si ve una línea negra, pues se va para atrás y en ese sentido entonces trabajamos buscando sustituciones más económicas que, que las que comercialmente hay en el mercado Estos, eh, estas cajas de, de robot Lego se repartieron en varios institutos de Albacete y el resultado fue que yo hice una convocatoria para hacer un concurso y no se preguntó nadie. No, ¿sí por la cara? No, es que los profesores no saben ni manejarlo, eso es lo que no, pasa muchas veces. ¿Cómo va a enseñar la cara, al alumno a plantear? Claro, y, y yo decía, sí, tenemos allí, hacemos cosas, montamos, y digo, pero vamos a hacer un concurso, ¿no?, porque los alumnos quieran participar y demás. ¿no? porque De hecho, la, la competición que hay de, de Lego, eh, si han participado, pero después, cuando hacemos un llamamiento para hacerlo así a nivel provincial, no participarán ellos. ahí en ese sentido. Le dieron, dieron la caja de Lego, se comprometieron ahí al concurso y ahí acabó todo. Ahí acabó todo, porque al año siguiente hice otra convocatoria y la gente que, los siete o 6 que deberían de tener su Lego y demás. Tú sí fuiste, ¿no? Con, tu, con tus chicos. Este es pues <coughs> sí, sí, ha sido... Yo he sí, participado igual. dos años. ¿Y no, He participado dos ¿Y Albacete nadie más? ¿Solo tu centro? Eh, fuimos, eh, sí, un centro, ¿Un y, centro y yo. Eh, otro centro y el centro mío. Y había otro centro, pero era de herencia, de CIO real. real eh, que sí ha llegado... A, que llegado es, a que, es que como no esté el, tío, el, el, el profesor que esté allí en, el, en cada instituto y no se haga un poco el que... Desanima a los chavales, al final no. Sí, lo que pues la... concepto, ¿sí? Yo Por creo eso. que muchos ni lo conocen, que pueden hacer todas estas cosas. No, pero es que lo que primero tiene que hacer Manuel es darle. Entonces, pues la, la idea que tiene este recurso, este recurso aquí en, en el centro de profesores. En donde hacer los profesores, macho. Ma claro. Mantener, mantener esta, esta página en donde este recurso. Eh, para hacer un pedido de, de línea, es de decir, construir la parte, yo sé lo que ha pasado aquí, porque ha salido este icono aquí tan tonto. Este fue el robot móvil que se construyó el eh, curso pasado, pues con esta documentación, eh, no hace falta que se utilice el mismo material, pero con toda esta documentación pues tiene para realizar o o la primera fase del robot, o el robot completo y todo lo que viene de forma anterior, pues es un curso en donde maneja la plataforma desde su inicio, desde la instalación del entorno de programación de Arduino la teoría de servomotores eh, la entrada y salidas digitales, la entrada analógica y todos pues, todo estos recursos lo tienen ahí, vinculados al campo. La forma de controlarlo a través de Visual Basic. ¿sí? Un programa... ¿Las sesiones una hora A través de Visual Basic, pues tiene un, cuatro botones donde le da hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha y parado. Pero eso tiene que estar conectado con el cable. Más alto. Sí, digo, ¿las, ¿las sesiones son de una sola hora, en una sola hora de tiempo a de... No, esto es un curso de 30 horas. ¿Cada sesión? No, no cada... Ah, en total, vale, vale. Total. En un curso de formación de 30 horas. Pero para profesores. Para profesores. Está... Organizado Esto por la organización de este año. Ahora, que este año lo que hemos... Eh, disponíamos ya de robot montable. Curso pasado, ¿no? El curso pasado se tardó mucho tiempo en construirlo, ¿no? bastante horas. Y entonces este año sobre todo se ha hecho hincapié a los programas, a cómo se programa. Y se ha hecho una, más. una pregunta, ¿cuántos, cuántos robots hacéis en, en un curso? En un curso, sí. eh, lo hicimos el año pasado, 10. Lo digo porque a lo mejor quizás sería bueno hacer un, una placa que lo llevase todo, que solo fuese programar, o sea, montar y programar. Esto ¿no? un curso totalmente contrario a lo que la propuesta. Ah, no, en el, no el usa, usando un arduino, o sea, usando lo que es un arduino más o menos, o sea, que ya todo lo que es eso. Pero a mí me, sí, me pánico, pánico, aquí no quedan lo aquí Lo único que ocurre es eh, en el momento en que dices, bueno, ¿Qué tipo de motores va a utilizar tú? Tengo estos, ¿sabes? pero están llenos todos. ¿Cuántos sensores de infrarrojos quieres poner? Sí, a a ¿Cuántos a poner todos. Pero que es para lo de servo. Un... Quizás tenga un una propuesta. De ser un... de ser un... bueno, vale. pero... Vamos a... usar. Este no sé, no sé si lo he hecho. En el momento, quizás una placa tierra ya eh, limita bueno, mucho más el proyecto eh, en este sentido. Entonces, pues, es que este año, mmm, esta placa... Eh, lleva el controlador del motor, lleva el controlador del motor, lo único que permite es que se puede aplicar a muchos tipos de proyectos. y vas a controlar dos motores. ¿Qué ocurre? Que en, en el curso en, se pone el controlador del motor, pero tuve que quitar el integrado, porque para el cambio de giro. Es decir, cuando va girando a derecha, no gira giramos a izquierda. Entonces yo le puse un inversor. Y ¿qué es lo que me dicen los profesores? Que eso no. Que ponemos 1, 0 o 0 y 1. Y eh, de esa forma quitamos un integrado. Sí. ¿Eh? Esto lo, ellos lo construyen en una placa protocola. Entonces, mientras yo pensaba, digo, pues nos ahorramos una patilla, para otra cosa, ellos no dicen, mejor no ponerlo. Le da, les das poca caña, ca ca ca, ¿eh? A los profesores. Claro, pero, pero ellos lo que buscan es verdaderamente me ponen los pies en el suelo sí. <risa> Totalmente. Sí. No, no, no, no, no me complique. También, también tienen un poco de razón, pero los tienes que llevar sí. un poco de cara a los profesores los profesores que van No, a y sobre cara. todo a, a, a quién va dirigido. Va dirigido a un chaval de. Tienes 16 años. ¿Sí? O Entonces, sea, si lo puedes hacer la tabla, es si, decir, si, eh, si activo 0,1 gira en un sentido, si activo 1,0 gira en otro sentido. Si activa los 2,1 se lo ganas. Ah, menos más que lo vuelta. Si lo tienes a 0,0,01, mmm, no hay ningún problema con el 299. ¿Sí? Sobre todo, y después tengo que hacer hincapié sobre todo. El 299D, el B, bueno, no, los otros también aguantan y hasta ahora no he habido ninguna queja el B no, no ha fallado tanto. Bueno pues, esto es... ¿Alguna cosa? También.